Hola a todos, hoy os voy a enseñar a cómo conseguir la dificultad de save una tarjeta de nivel 5 bastante rápido. ¿Por qué es importante conseguir una tarjeta de nivel 5? Necesitas una tarjeta de nivel 5 igualmente si quieres superar el juego porque para ir a la zona de entrada necesitas una tarjeta de nivel 5. Puedes conseguir la tarjeta de nivel 5 de dos formas en la 914 con un truco que os voy a enseñar en este vídeo o de forma natural en las instalaciones ¿Cómo la puedes conseguir de forma natural en las instalaciones? os lo voy a explicar lo que el señor cacahuete hace aquí su cosa la tarjeta nivel 5 de las instalaciones se encuentra en la cámara del SCP-106 para entrar en la cámara del SCP-106 necesitas una tarjeta nivel 4 y la única forma de conseguir una tarjeta de nivel 4 de forma natural es si vas a los túneles del scp 49 pero los túneles del SCP-049 es una zona bastante peligrosa es una zona bastante peligrosa y sobre todo si está el SCP-173 ahí abajo con algún otro SCP también sin más entonces si consigues una tarjeta nivel 5 rápido aquí en Night Containment puedes conseguir un montón de objetos y te ahorras tener que ir allí a la cámara del SCP-106 o a los túneles del SCP-049. Eso sí, necesitaríamos eh, conseguir una mano rota. Que... Y subiré algún otro vídeo en el futuro de cómo recorrer los túneles del SCP-939. Aquí está, esta es la sala a la que yo quiero entrar. Esta sala me viene muy bien. En cuanto que entres, que se estos fuera, señores de aquí van a hablar. Se ha apagado la luz. Y el señor cacahuete, pues les ha dado un abrazo. Aquí tengo la tarjeta de nivel 1, la máscara de gas y una batería. Vale, yo voy ahora a conseguir la cartera. La cartera está ahí abajo, pero tienes que tener cuidado porque siempre que entres en esta habitación va a estar allí el señor cacahuete. Entonces, guarda, parpadea, abre la puerta, baja, míralo, pilla la cartera... Vale, esta sala es muy buena. Esta es la sala del SCP-372. Necesitas este código si quieres ahora tirar los túneles de mantenimiento. Que junto a los túneles del SCP 049 son dos zonas que quieres evitar. Es muy desagradable, es un maldito laberinto. Te llevas este código, lo voy a guardar aquí en mi carpeta. Bueno, aquí está el señor cacahuete. Está por ahí. Muy bien. Ahora que tenemos eso, lo voy a guardar y ahora vamos a buscar la tarjeta de nivel 2. Anda, mira, aquí está la 914. Vale, ya sabemos dónde está. Ahora hay que buscar la tarjeta de nivel 2, porque para entrar a la 914 necesitamos sí una tarjeta de nivel 2 y la que tengo es de nivel 1. Para esta sala también necesito una tarjeta de nivel 3. Y aquí también tienes una tarjeta de nivel 1 por si la quieres. Ahí está. Un par de detallitos sobre esta sala. En cuanto cruces esta puerta el SCP-133 va a desaparecer de donde esté y va a spawnear ahí dentro o sea que... antes de entrar siempre parpadea porque está ahí y si parpadea aquí dentro va a atravesar cristal la tarjeta de nivel 2 voy a volver a la 914 de hecho voy a volver por aquí me viene muy bien porque así os enseño otro objeto fundamental que hay que conseguir. La mano rota. Tienes que darle aquí a esta palanca. Hay un perro por aquí. Si tienes la mano y tienes la tarjeta nivel 5, puedes olvidarte completamente de ir a los túneles del SCP-049. Y ya también te puedes olvidar completamente de ir a la celda de contención del SCP-106. O sea que ya te ahorras mucho trabajo. Vale, la mano puede estar por aquí. Vale, aquí no está, puede estar aquí Ah, aquí está Esta mano te viene muy bien O sea, es que Es uno de los objetos fundamentales Y me voy Y la 914 estaba por aquí delante Vale, esto es lo que vamos a hacer Vamos a meter La máscara de gas El botiquín la tarjeta. Cada una de las monedas. Y también la otra tarjeta. Todo esto. En fine. La tarjeta de nivel 1 siempre se transforma en una tarjeta de nivel 2. La tarjeta de nivel 2 en la dificultad de 6 también se transforma siempre en una tarjeta de nivel 3. Y las monedas cuando las pones en fine. Siempre se transforma en una tarjeta de nivel 2. Luego bueno. En dificultades superiores sí tienes que tener un poco más de cuidado porque las probabilidades no son siempre el 100% en algunos casos ahora voy a mejorar todas las tarjetas de nivel 2 a nivel 3 otra vez en Fine, en la dificultad de seguro siempre las tarjetas de nivel 2 se convierten de nivel 3 y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente la tarjeta de nivel 3 en la dificultad de seguro no tiene una posibilidad del de, 100% de convertirse en una de nivel 4 de hecho la posibilidad es de una entre 10 si no se me convierte en la tarjeta de nivel 4, se me convertirá en una baraja, una carta de una baraja de póker. Que no nos sirve de nada. Pero vamos a utilizar un pequeño truco. Le damos a fine. Y gracias a que estamos en la dificultad de seguro, puedo guardar. Guardo antes de que se abra esta puerta ya ha salido todo naipes. Pero como he guardado, le doy a cargar el juego. Otra vez todo naipes y así repito el proceso todas las veces que haga falta. Hasta que obtenga una tarjeta de nivel 4. Si tienes cuatro tarjetas aquí puestas en la máquina, después de unas 8 veces que hagas esto de cargar el juego, deberías tener una posibilidad muy alta, más del 95%. De que te toque una tarjeta de nivel 4. Ahí está. Y ahora, la tarjeta de nivel 4 en la dificultad de seguro tiene una posibilidad de 100% de convertirse en nivel 5. O sea que lo puedo meter directamente en la máquina. En fine. Y ya tendríamos nuestra tarjeta de nivel 5. Si estás en otra dificultad que no sea la dificultad de seguro, este truco de cargar, pues no lo puedes hacer. Pero eh, si obtienes, por ejemplo, los, los naipes, puedes volverlos a introducir en la máquina. Lo pones en fine. Y aquí otra vez repetirías el proceso, las conviertes a una de nivel 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nosotros ya hemos conseguido lo que queríamos, que era la tarjeta de nivel 5. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.